Sí, señores, otro partido que dio de qué hablar, interesante porque se jugó bien, se jugó abierto, se jugó a goles, Santos contra Tigres, golazo este, el primero de, de Santos, un golazo de Valdés. Primero qué centro, ¿no? Eh? Qué centro y qué remate. De campos. De campos. Lo que decíamos que hace rato, Rafa. terreno, sí, sí, jovencito. Y Tigres, y, eh, Tigres bueno. es peligrosísimo, ¿eh? El diente, el diente que hizo... Hoy jugó de goleo. Oban, jugó Iñac. Y aquí... Este es muy buen gol. Pésima marca. ¿Cómo le gana el frente? Porque el movimiento lo hace Aguirre. Pero lo hace por muy el bien frente Aguirre. De... Eh, no muy sí, bien. pero por el frente de Salcedo. Sí, pero el, el primero que se entrega es Ayala, Rafa. No, no, estoy de acuerdo. Pero al que le pasa de frente, sí, sí. es el que, esta, Un sabiendo, jugador eh? que te hace el movimiento de frente no puede sí. quedar en fuera del lugar. Tienes que ir a la trayectoria. Y Tigres se volcó con todo, buscando el gol. 2-0, era un marcador duro, un marcador minuto difícil. 11. Al minuto 11. Tigres pudo ampliar, llegó, pero ya no pudo concretar el tercer gol que le hubiera dado un casi, casi pase. Y o sea, que apareció el gol Iñaba. Tiene golazo. que ser, ¿No? Apareció ya. y metió un golazo. Lo festeja con el Pío Herrera como, como francés auténtico. No sé si se van a ver las escenas, pero. Lo, ah, ahí está. Lo que es el olfato goleador. ¿Sí? Una pelota una, una. En, cierta, en una distancia y a una altura para pegarle una golea que no es nada cómoda, ¿eh? Y lógicamente sorprendes. Al defensor que no llega ya tiempo para tapar y al portero, Porque como portero, si te pones a ver la pelota, iba a una altura que suele ser la mejor altura para el alcance del portero, que pues, es aceleró, a media altura. Se, se tiró muy bien, pero no. No, no sí, no, pero era, era un trayazo. No, al olfato de gol de Guiña, que es Sí, la primera parrares. que tuvo lo la... metió. Tigres hoy jugó de arranque con, con línea de cinco cuando lo hizo así en el transcurso de la fase regular, utilizaba Pizarro. Como sí. uno de esos tres centrales. Hoy no lo tuvo y lo resintió evidente, no, Mendes, bizarro, no. el equipo dirigido ah, por, mira, jugo, por Miguel Herrera. Jugó Guzmán, Ayala Rodríguez, Cercedo Sánchez, jugó Carioca, Aquino, Bigón. Iñak, López y Quiñones. Y aquí no como lo ha utilizado Miguel a lo largo de todo el torneo, como lateral carrilero por, por izquierda, manteniendo al Chaca. Que ha jugado muy bien. por ahí. derecha. El Hoy que... tiene que jugar con Juan Sánchez como, se, como, como un tercer central. Se ha jugado como, muy bien, por es Vigón. ha encajado muy bien. Sí, muy equipo. bien. Sí, pero sí. la falta de Pizarro sí la sí. resintió. Sí, sí, sí. Sí. sí, por un lado. Y por el otro lado, lo Iñak, que casi no lo tuvo en el torneo, ¿no? entre lo de Olímpicos, las lesiones, Uf. y hacia el cierre del campeonato lo recupera. Pero en y el miren, partido once y, y, apareció Viña. ¿Sí? Y lo recupera contra Chivas, ¿Sí? cuando marca sus dos goles. Exactamente. No una gran participación, pero hoy, hoy Tabán... Ya volvió, Tobán. Eh. Tobán, también volvió, muchas Tobán, lesiones, volvió, Tobán. De cambio. ya ha estado ausente casi todo el sí. torneo y cuando arrancó hizo dos tres cosas muy interesantes, sí sí, inclusive ingresa cuando cuando Miguel decide sacrificar a un centra, a uno de esos tres centrales, sí, no exacto. cuando sale Ayala al minuto 63 y entonces ingresa, y él, ingresa. Ve la estadística, Tobán. Mauricio, ¿tú que estás cerca? Sí, aquí está, eh. aquí está. Aquí está. Cuando perdió la serie de ida, Miguel avanzó en seis ocasiones y no avanzó en diez. Eh, sí, pero Un, un Cuidado, viejo eh. de mar, no sí. tiene toda la experiencia. No, y este además este salir. gol de Iñac le da vida, pero vida no, auténtica para la vuelta. Sí, se va a ir con todo Tigres. Tiene al diente, tiene a Guiñac, sí. tiene a Carlos González, que no ha funcionado mucho, lamentablemente. Siendo Ahora, un muy buen jugador. Ojo, es Santos, muy buen equipo. Santos se defiende bien. Y entra el campeón. y muy intenso. Es un sí. equipo muy dinámico. Sí. Y tiene jugadores que un están en gran ahí, momento. ¿no? El, el ha hecho un gran trabajo ahí. Gran trabajo. Gran trabajo. El caso de Valdés, sobre todo el Valdés chileno, Gorriarán, Gorriarán. Para mí, cuando, cuando la pelota pasa por los pies de Diego Valdés, le da una dimensión sí, completamente sí, distinta. Y ahora, ahora de define pasando. de cabeza. Sí, sí, sí, sí. Contra Pumas dos y ahora otro de cabeza. Es el mejor o de los tres mejores que tiene eh, sí. Almada en el Sí, este tipo, pues. y cuando entra Brian Lozano también le da juego a Lozano. Sí, el, sí. El, el, el problema es que después mucho de la lesión sí. le ha costado muy mucho, mucho trabajo. Le ha costado mucho, sí. sí. Le, lo tuvo más de un año. Porque es muy buen jugador ese. Sí. Sí. Pero bueno, Santos ganó en casa, cumplió, le metieron un gol, quería dejar el 2-0. Que era maravilloso para ir a jugar al Campo de Tigres, pero apareció Guiñagui en un trayazo, les marcó el 2 a 1. Después se fue, se dio un gran abrazo con el Pío Herrera. ¿Cómo se gana a los jugadores el Pío Herrera, no? Porque Guiñac es el líder del equipo de los Tigres. Qué buen trabajo en los vestidores del Piojo, porque se hablaba mucho ante la salida del Tuca sí, cómo eso, caería sí. con estos jugadores, líderes, ¿no? Guiñac, Nahuel, y ha entrado, pero maravilloso el Ha piojo entrado bien y ha ido levantando, levantando Tigres. Si Tigres le da la vuelta a Santos, cuidado con Tigres. Sí, lo que pasa es que ahora Tigres va por uno. Va, sí, por uno si sin eres, recibir, va por uno sin recibir, claro. ¿no? Porque al no contar el, el, el gol de visitante, claro. el primer criterio de desempate es la es, posición en la tabla la y eso de la tabla es todo Igual, ese, igual. Al equipo dirigido. Igual que América Miguel va Herrera. por uno también. Sí, igual que León va por uno. Igual no, que no, Atlas va. No, eh, América no va por uno. El, el, el, el América y el Atlas va a empatar a cero y abate. No, No, claro, claro. Los dos de hoy. Que haya goles y la Seca, Bueno. 2-1, 3-2, 4-3, que es un partido. Que, Ojalá por que el que espectáculo. Los, que nos borre el partido anterior, que nos borre Ojalá el Por el favor, por favor. ¿Hacia dónde ven más claro el, el panorama de los que van por uno? ¿Hacia el lado de León o hacia el lado de Tigres, de los dos partidos de hoy? Porque los dos van por un gol. Sí. Pues, fin no, de yo a los dos favoritos. A los dos. ¿De la misma manera? ¿Al mismo nivel? Yo creo que un poquito más claro para mí estaría Tigres. Sí, no para mí también. Puede ser, Tigres. León en casa es. León es, en casa es muy complicado. Muy, muy Puebla se defiende, lucha. Pero es que este pueblo. Tiene ¿no? contragolpe, le salen las cosas. Larcamón les ha metido un gran espíritu. Pero si te Los te pones tiene a... muy controlados. Si te pones a ver, Santos, con todo respeto para el trabajo del Arcamón, Santos es mejor equipo que Puebla. Sí, tiene mejor plantel. Sí, tiene, ¿Tiene mejor plantel. plantel. Porque además a, a Puebla le desarmaron, le quitaron cuatro titulares y... al torneo. Por eso destaco yo Santos lo de Puebla. Santos no, y no va a tener juega... Santos juega mejor atabó, y no perdió a Tabó. Imagínense Santos Atlas. ¿Qué? ¿Qué te estás imaginando, José Ramón? Una final de Santos Atlas. <risa> Felipe Ramonizzo, ¿cómo viste el arbitraje del partido en Torreón? ¿De ¿Qué te ríes, Felipe? Mira, Oscar Macías no está, no está al nivel para este tipo de partidos. No influye en el marcador del juego, pero tiene muchas, muchas deficiencias para poder controlar un juego de este, de este nivel y escasos recursos arbitrales. Hay muchos gritos, Almada se las volvió a hacer y me parece que el Chaca se quedó porque el, el, el árbitro no quiso expulsarlo, pero cometió cinco faltas. Estas dos que son muy similares, muy similares, ah, sí. ¿sí? y luego da esta, ¿sí? y, y, y, y aparte de esa, da otra, y me este parece le que, dio que lo muy aquí, eh. a, a cometer falta, ¿sí? y, y, y, y no lo expulsaron, no lo expulsaron porque no quiso. Y este hombre, pues cada ocho días se las hace a los árbitros, ¿sí? cada ocho días está encima de ellos, le permiten de todo, las protestas a los asistentes. Es que es muy amigos, pasional, Felipe, es muy pasional, es muy yo. pasional. Sí, pero no... no. De verdad que yo tenía tiempo que no veía un técnico que protestara tanto las decisiones... No, no se controla con mucho el profe creo que se ha pasado. Bueno, hay varios técnicos reclama ah, que reclaman mucho. Alguien eh? Le tiene que decir que se controle por... No, bueno, yo... Miguel le ha bajado un poco. Sí, Miguel ha bajado, sí, le ha bajado, le ha bajado. Hoy me parece que está pasando y le tienen, le tienen, le tienen que decir... Narcamón no reclama, baño, Holland tampoco reclama. Pensar, en verdad. Solari reclama poco, eh, Ligini menos... Larcamón, la más o menos, Larcamón, la más o menos, por eso se mete como, mucho vamos a estar con hoy, el con Pero el sí, árbitro. hoy fue un exceso de protestas. Sí, en el partido de también, Santos... También que, que eh, no entiendo, como bien lo comentaba Pietra y, y Paco en la transmisión, no entiendo por qué todos los jugadores, los técnicos y todos se van sobre el cuarto árbitro si él no les puede resolver nada. el, el cuarto árbitro, árbitro, el cuarto árbitro, se árbitro se en Puebla, en mandó llamar al árbitro partido. y le dijo, me está molestando, y le sacó la tarjeta amarilla eh, a sí, sí. la camón. La de hoy fue clarita de creer Se convirtió pero, en el chismoso sí, del juego, deteniendo partido. ¡Ay, míralo! Pero sabes dijo. que. Lo acuso, lo acuso, lo acuso. Pero Eso sabes, es que si que Ramón, sabes que José Ramón. Sabes que, lo aguantó todo el partido y faltando dos minutos habla para que expulsen a una persona del cuerpo técnico cuando el partido está, eh, está eh, eh, fuerte en ese momento. Sí. Faltaban dos o tres minutos. Sí, Entonces. Es los tú, exceso para de eso protagonismo. eres árbitro internacional, eres César Ramos, para eso te mandan, claro, claro. para ayudar, pero no, se pone a, a, a llamar al árbitro en dos ocasiones, distrae al árbitro de lo que está pasando adentro y me parece que de repente los cuartos árbitros también traen un protagonismo impresionante pero, y hoy César Ramos se pasó. Se, se equivocan, ¿no? Porque lo que tendrían que hacer y su función me parece sí. es... Aligerarle un poco el tema al árbitro. Claro, calmar a los técnicos. Claro, los técnicos, siempre va a claro, haber supuesto, el diálogo exacto. de las bancas, van a ser con el cuarto árbitro, por lógica. El árbitro que se encargue de lo que pasa Está dentro de la claro. el cuarto el es, árbitro. Por eso lo mandan a él, Rafa Que César Ramos, para que ayude a. De César de Ramos, como dices tú.